Vamos a resolver este ejercicio de geometría plana en el que nos dan dos rectas paralelas R y S y una tercera T no paralela a ellas. Nos piden construir un triángulo cuyos lados son ABC que nos los dan en, en, en magnitud de manera que tenga un vértice en cada recta respectivamente. ¿vale? Para resolver este ejercicio tenemos que tener muy claro los eh, procedimientos de construcción de triángulos. Eh, y las transformaciones eh, de los elementos en el plano, en concreto, en concreto la traslación ¿vale? ¿Cómo vamos a resolverlo? Construiremos un triángulo eh, con base, eh, basándonos en estos lados nos aseguraremos que tenga un lado en R, otro lado en, en, en S eh, y evidentemente el tercero sería mucha casualidad que nos quedase en T lo que haremos será una vez construido ese triángulo desplazarlo en paralelo a S y a R como si fueran dos vías de tren hasta que haya un punto en el que ese último vértice toque al, a la recta T de esta manera ya tendremos los tres vértices en cada una de las rectas ¿de acuerdo? Bien, eh, el triángulo eh, ABC tendrá el vértice A en R el vértice B en S y el vértice C en T. Repito, para hacerlo vamos a tomar un punto cualquiera de R, vamos a ponerlo como línea de trabajo, vamos a poner un punto cualquiera en R, ese de ahí, y ese será el punto A, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle entonces nombre, diremos que es el punto A no está en su posición final pero nos va a servir para construir un eh, triángulo ¿Dónde estará B? En ese? ¿A qué distancia respecto de A? A la distancia AB. Así que con el compás tomamos la distancia AB y ahora centrando que, R, que le he llamado A, marco la posición del punto B que ha de estar en S. Bien, este punto de aquí será el punto B, el punto en el que ese arco ha cortado a la recta S podemos también situar C puesto que sabemos que C respecto de A se encontrará esta distancia y respecto de B se encontrará esta distancia, voy a hacer las líneas un poquito más finas de momento, así que centro o tomo la distancia a C con el compás, ahí la tengo, muevo entonces el compás hasta este punto A que he hallado, Recordar que este punto A era uno cualquiera dentro de la recta R y trazo un arco en el que deberá estar C, de la misma manera sé que respecto de B la distancia a la que se encuentra C será esta de aquí, así que tomo esa distancia con el compás, ajusto y eh, eh, llevo hasta B vale. voy a eh, dibujar este arco y me está dando por encima de la recta R. Esto es una, una, una posibilidad. ¿vale? Eh, voy a dibujar este arco entero. Ahora os voy a decir por qué. ¿de Estos son todos los puntos en los que puede estar C. ¿vale? De la misma manera, eh, voy a repetir antes ese arco que acabo de trazar desde A con radio a C. Roto y trazo. Y esta sería una de las posibles posiciones en la que se encuentra C, porque este ejercicio tiene varias soluciones, de hecho. Esta sería una posible solución de C. No es la única solución. ¿Por qué? si nos fijamos todos los posibles c se encuentran dentro de esta circunferencia todos los posibles c se encuentran también dentro de esta circunferencia así que este punto también podría ser una solución y podría ser que ese triángulo también tuviera un lado en t, un lado en r y un lado en s pero quedando ese punto c aquí y a y B a la derecha de T. De acuerdo? De hecho, este ejercicio tiene más soluciones. Porque cuando yo he tomado la distancia desde A hasta B, voy a ajustar esta distancia a la que he tomado. Fijaros que he centrado en A y hallado este punto B, pero realmente también podía existir la posibilidad de que el punto B estuviera aquí ¿vale? Así que este ejercicio tiene varias soluciones Yo me voy a quedar con esta, de acuerdo, con la que acabamos de, de hallar, bueno no la hemos acabado ahora la acabaremos, en el que A, B y C están en estas posiciones ¿vale? Podríamos dibujar el triángulo, pero repito este triángulo no es todavía, aunque sea el mismo que tengo que construir, no está en su posición porque me dicen que el punto C ha de estar en T. ¿Vale? Este sería el triángulo ABC, pero no en su posición. Para ponerlo en su posición lo que vamos a aplicar es un desplazamiento el punto A siempre estará en R así que debería mover el punto A siguiendo R hasta que el punto C esté en T. ¿vale? Lo mismo que se desplace hacia la derecha el punto A se va a desplazar hacia la derecha el punto B y los tres puntos A, B y C al moverse, al desplazarse se desplazan en paralelo a R y a S. Así que lo que voy a hacer es ver el movimiento que tiene que realizar C en paralelo a R y a S hasta tocar a T ¿Cómo? Muy sencillo, trazando desde C una paralela a R o a S Me alineo bien y trazo una paralela que me indica el movimiento que debería seguir C hasta ponerse en la posición de tocar a T voy a poner ya el nombre a este punto, puesto que este sí es en la posición real de C, por lo tanto es, es ya resultado, voy a llamarle C1. Y ahora lo único que tengo que hallar es la posición de A y la posición de B, pero una vez que han sufrido ese desplazamiento, ¿cómo lo puedo hacer? Pues por ejemplo hay varios métodos, pero se me ocurre que con el Puedo poner la posición final de A puesto que A, B y C no solo se desplazan en la misma dirección Sino que además se han de desplazar la misma distancia Así que abro de C a C1 es exactamente la misma distancia que ha de recorrer el punto A hasta ponerse en su posición Esa sería su posición final y la misma distancia será la que recorrerá el punto B hasta ponerse en su posición final así que ahora siguiendo la misma nomenclatura voy a llamar a los puntos finales A1 y B1 Bien, cogemos ahora ya el lápiz de resultado y dibujamos alineando A1 con B1 que por cierto tendría que ser paralelo a AB y B1 con C1 y C1 con A1 vale. Esta es la posición final del triángulo acordaros, este ejercicio tiene varias soluciones, ¿eh? depende cómo trace el primer triángulo puedo tener dif diferentes triángulos, lo importante es que, que entendáis bien el método ¿vale? la traslación bien, eh, cualquier duda que tengáis me podéis escribir gracias